La temporada ciclónica inició el 31 de mayo hasta el 30 de noviembre, periodo en que se espera la formación de al menos 13 ciclones tropicales, cinco de los cuales podrían alcanzar la categoría de huracanes. Como cada año durante seis meses, los residentes en República Dominicana y otras naciones caribeñas son amenazados y en algunos casos impactados por huracanes, tormentas y otros fenómenos. Luis Esmurdot, jefe del Cuerpo de Bomberos, declaró este jueves que la entidad está más que lista para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar. Fíjate, en el enemérito Cuerpo de Bomberos de esta ciudad se caracteriza por tener tanto los operativos de Semana Santa, tanto los operativos de la Madre de Diciembre y de la Temporada ciclónica, siempre preparados, para lo cual nosotros tenemos muy preparado, un CCLO, que es un programa de operaciones locales de qué tenemos que hacer eh, en cada uno de los eventos. Está dividido con nueve equipos de oficiales eh, superiores y subalternos. Por ejemplo, eh, hay uno que es el Comité eh, Central Timón, donde está el Comando Central, que es el local del Cuerpo de Bomberos. Hay uno que es para limpieza y seguridad vial, hay uno que es para eh, viabilización del tránsito, hay uno que es para emergencia, hay otro que es para incendio hay uno que es eh, para corte de árboles, limpieza de carretera, vía y autopistas. En fin, nosotros lo tenemos. Lo que hacemos es que cada año le damos un repaso, un repaso para evaluar, para eh, ver, reconsiderar ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que actualizar? Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.